Tierra de Diego y Lionel, De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré Yo no te puedo explicar Porque no vas a entender Las finales que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final con los brazos ya la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. con Don Diego y con la Tota, alentándolo a alguien. ¿Cómo? ¡Ah, claro! Ya la, ya la ganamos. Ya. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, Yo no te puedo explicar Porque no vas a entender La final con Alemania Ocho años la lloré Pero eso se terminó Este año en Qatar, La final con los franceses La volví a ganar papá Muchachos Ahora solo queda festejar Ya Con don Diego y con la cota, por toda la eternidad, en Argentina nací, tierra de Diego y de ayer.